Hace un par de días fui a cenar a un restaurante muy reconocido de aquí de mi ciudad y justo en la mesa de al lado habían tres jóvenes hablando sobre un tema muy interesante, las mujeres de este siglo. Recuerdo que aquel primer joven de aquella mesa dijo es triste como las mujeres de hoy en día son inteligentes, pero interesadas, independientes, pero quieren que alguien se haga cargo de ellas, que alguien las mantenga. Aman los animales, pero no tienen ningún problema en quitarle la vida a un ser inocente. Muchas de aquellas mujeres de hoy en día han confundido su libertad con libertinaje y creen que estar empoderadas es ir de fiesta en fiesta o ir de cama en cama. El segundo joven de aquella misma mesa dijo... Lastimosamente, las mujeres de hoy en día se les han metido cucarachas en el cerebro, tales como el feminismo o la guerra de géneros. Y cada vez hay más leyes que protegen a las mujeres y, como siempre, los hombres quedan como los malos del cuento. Aquel tercer joven de la misma mesa continuó diciendo, es lamentable como las mujeres de hoy en día creen que por el simple hecho de tener un trabajo ya no necesitan ningún hombre en su vida. O peor aún, hay esposas que tienen su propia familia, sus propios hijos, su esposo y se creen en el derecho de abandonar a su esposo y llevarse sus hijos porque saben que el gobierno le va a exigir a su esposo manutención para ella y para sus hijos. Yo sé que está muy mal escuchar las conversaciones ajenas, pero déjenme decirles que de esta plática ajena aprendí muchísimo. Me sirvió para entender mejor a las personas y es verdad. Es verdad, yo conozco a tantas mujeres que han confundido su libertad con libertinaje. Y como dice aquel joven de aquella plática, creen que con andar de fiesta en fiesta o ir de cama en cama es estar empoderadas. De hecho, hace unos días leía un artículo muy interesante en internet. Su título era, una mujer empoderada elige con quién estar. Y quizá este simple título puede ser interpretado de varias formas, quizá una mujer dice, bueno, una mujer empoderada es una mujer inteligente que ella elige muy cuidadosamente con quién estar, ella no va a salir con cualquier persona. O habrán otras que lo interpretarán distinto y dirán, no, una mujer empoderada es una mujer independiente que está en todo su derecho de salir con quien más quiera y pueda. Y de hecho, esta segunda opción es la más frecuente. Algo muy real, hace un par de días igualmente, leía un comentario en mis redes sociales que decía lo siguiente. Mari, vivimos en un mundo tan machista que una mujer no puede ser infiel porque ya enseguida todos salen a criticarla, todos salen a ser leña del árbol caído. Los hombres no pueden entender que todas las personas tenemos los mismos derechos. Y mi reacción fue disculpa ¿En dónde? ¿En dónde dice que ser infiel es un derecho? La verdad es que es cierto, esta comunidad, este mundo, este planeta está tan confundido simplemente porque las personas no son capaces de conocerse a sí mismas. Es lamentable lo que estamos viviendo. Mujeres, por favor, por Dios entiendan, ustedes fueron diseñadas para ser unas damas, para ser un ejemplo a seguir. Ustedes no fueron diseñadas para ser hombres. Cada persona, sea hombre o mujer, está en todo su derecho de hacer con su vida lo que quiera, ser infiel, ir de fiesta en fiesta, hacer lo que quiera. Pero no porque todo el mundo lo haga, quiere decir que tú también lo debes hacer. Aquí la solución no es el machismo, ni mucho menos el feminismo. Antes de ser una buena feminista o ser un buen machista, sé una buena persona. Muchísimo antes de salir a las calles a luchar por los derechos de las mujeres, a luchar por los derechos de los hombres, aprende a ser un buen ser humano.